¿Qué es lo que ocurre eh, precisamente en Sencata? Vamos revisando las siguientes imágenes. Son imágenes desde eh, de esta jornada, lo habíamos señalado. Existe una vigilia eh, y es que eh, los distintos sectores movilizados permanecen en la misma de acuerdo a lo que han señalado, no van a levantar las eh, movilizaciones. Hay que tomar en cuenta que se han eh, realizado también... Eh, las excavaciones respectivas, zanjas, para realizar este bloqueo y esta vigilia que persiste en la ciudad del Alto, en Sencata, lo que ha generado el desabastecimiento de eh, combustibles, el desabastecimiento de diésel y de gasolina en la ciudad del Alto y también en la ciudad de La Paz. Hay que tomar en cuenta eh, que en las últimas horas también se ha señalado que eh, se va a tener eh, este contacto con los dirigentes... Eh, para buscar eh, llevar adelante este diálogo que ha sido convocado por la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Conferencia Episcopal de Bolivia, a todos los sectores en conflicto. ¿Cuál es la situación al momento? Lo habíamos señalado, persiste la vigilia y bloqueos en Sencata, en la Ciudad del Alto.